Y, y además que ahí salió, Luis, lo, lo, lo, una de las cosas que tú has hecho a lo largo de tu corta vida, pero fructífera, eh, es, es escribir reseñas de cine. Yeah. Y que, tú, que tu conocimiento del cine eh, es amplio, verdad que no es como que fuiste a ver la, la película que salió el jueves pasado y, y, y ya. Mira, Rafa, con permiso, pero ahora sí ya estamos en vivo. Cogimos desprevenidos prevenido a Luis, que estaba nervioso desde las 6 de la tarde sentado ahí Y además está en blanco y negro, a tono con el antes de la color de la televisión. Sí, esto como un film noir. Exactamente. Está detectivesco. Cayó en la computadora y... Se habla en la, la, la cámara solamente se trata en blanco y negro, así que me disculpan. Yo voy a tirar esta a ver si sale en blanco y negro también. Bueno, pues buenas noches a las personas que <ríe> nos están sintonizando. Gracias por estar nuevamente en este espacio. Este es el A la Clara sí. con Claridad número 41. Wow, 41! bueno. Okay. Llegamos para el año. Sí, así es. En junio 25, por ahí estamos ya en el año. Agradecemos mm. al escritor y librero Luis Negrón por estar con nosotros hoy. Gracias Luis, buenas noches. No, gracias a ustedes, eh, eh, bien contento de estar acá. Eh, cuando Rafa me dijo, me preguntó, yo realmente no estaba tan segura de lo que yo estaba diciendo que sí, pero eh, eh, aquí estamos y pues eh, les agradezco mucho pues, eh, la invitación y a la gente que, que se conoce. Especialmente a Claridad, que fue la, eh, claridad fue el, la primera, el primer medio que habló de, de, de Mundo Cruel y quien puso la bola eh, eh, eh, eh, a correr. Eh, así que, pues, eh, eh, pues, le debo mucha claridad. Sí, hoy vamos a estar hablando precisamente de Mundo Cruel. Y Rafa, este título lo pusiste tú, Mundo Cruel y otras ficciones de la realidad. El título del live... Sí, porque la jefa siempre me dice, ¿cómo se va a llamar el live? Y yo, el día, bueno, pues el Mundo Cruel y otra. Esto fue lo primero que se me ocurrió. Este, y vamos a hablar también del jardín, el de Mundo Cruel y el jardín. Sí, o sea que, Rafa, te han dado por donde te gusta con la literatura. Sí, claro. No, no, no vamos a obviar que estamos todos en solidaridad con el pueblo palestino, por supuesto, y con el pueblo colombiano, y muy contentos con, con las votaciones en Chile. Eh, pero hoy vamos a hablar de literatura, para, para no un riquecito. Sí, para variar, porque habíamos dicho que este espacio iba a ser de temas del enrojo y de temas de, de noticia dura, pero eh, la realidad social no, nos convoca a estar jueves tras jueves hablando de noticia dura, pero nada, hemos hecho el espacio para hablar sobre literatura, que siempre es bueno. Así que nada, yo tengo, antes que antes de comenzar con la conversación, yo tengo un anuncio, como habitualmente eh, digo, a través de toda la, la transmisión, va a estar pasando sin van a estar pasando unos cintillos eh, con las distintas maneras que tiene el público para donarnos eh, dinero. Sabemos sí, que mano. el periódico eh, Claridad se sostiene con la ayuda de nuestros lectores y lectoras, eh, así que van a estar pasando las distintas maneras de apoyar. Y asimismo, tengo un anuncio particular para el jueves que viene. Eh, hay un conversatorio, los conversatorios son forma, eh, una de las maneras de llegar fondos al periódico. La semana que viene, el 27 de mayo, este, el jueves próximo, no tendremos live, pero sí estará este conversatorio que se titula La pandemia y el modelo de salud cubana. Eh, tendremos dos médicos desde Cuba y estará moderado por Luis de Jesús. También estará bel Abel. Eh, a ver también cómo eh, va a estar conversando. Y bueno, más adelante digo la manera, pero es registrándose para que le llegue por correo electrónico eh, el enlace. Hace un donativo el que usted pues, entienda que puede darnos y se le envía un correo electrónico y a través de ese correo nos, nos vea el conversatorio. Así que sin más seguimos, seguimos hablando. bueno eh, y cuando estamos hablando con Luis, ¿verdad? Nosotros lo tratamos de tú así con mucha confianza porque lo conocemos hace tiempo, ¿verdad? No vayan a pensar que... Este, y Luis, yo, yo, yo siempre eh, que hablo de, de literatura, pues uno, uno tiene la tendencia a ponerse como muy serio y hablar cosas bien profundas, pero a mí no me... Como no estamos en un salón de clase ni nada de eso, yo, yo, este, lo bueno de hablar contigo es precisamente que podemos hablar de literatura como si estuviéramos hablando de pelotas, con alegría y tranquilidad. Pero yo quería decir que a los, los pocos que no conozcan a Luis Negrón, ¿verdad? Luis Negrón es un escritor eh, puertorriqueño de, de Guayama y eso se ve bastante, por lo menos en el mundo cruel, eh, la fecha de nacimiento no viene al caso Un tipo maduro bien y, y, <risa> y eso. Aparte del mundo cruel Que yo diría que es el libro eh, Por lo menos de literatura que, que más éxito y más difusión Ha tenido en la última década De literatura puertorriqueña eh, También ha publicado Tres golpes que si mi memoria no me falla Del 2016 del Instituto de Cultura Y, y, a, y ahora sale Esta Edición de El Jardín que es un musical que se presentó por primera vez hace cinco años, en el 2016, fue, ¿verdad? En el 2016, eh, sí. Y antes de comenzar, estábamos hablando, eh, estábamos hablando específicamente del jardín, eh, porque, porque Luis nos estaba comentando de cuando venía a, a Santurce a visitar a la mamá. Eh, en, en que hacía como este, este viajecito, ¿no? este periplo por cine, teatro, eh, librería. Eh, y quería que, que nos hablaras un poquito de dónde surge esta idea de escribir un musical, que es como una cosa bien arriesgada, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos Me lo dice. <ríe> vamos a hacer un musical. ¿De dónde salió esa, esa idea del, del musical? Mira, eh... Va, hay varias razones. Primero, Nestito, el, el personaje del jardín, eh, pues adora los, los musicales eh, y pues esto es un cuento que se narra eh, eh, desde, la, desde la perspectiva de, de, de, de, de Nestito eh, eh, y pues me parecía pues, que, que hacía sentido de que él estuviera, que se contara eh, eh, eh, eh, como musical. Eh, fue, fue, so, fue so, o sea, me sorprendió porque eh, había resistencia pues del público, ¿verdad? De la, convencer a la gente de que fuera a ver un musical no, no es tan fácil como yo pensaba, ¿verdad? Yo pensaba que la gente un musical como yo, a mí se me hace lo más normal una película y que, y que canten y qué sé yo qué, porque después pues desde pequeño me encantaban los musicales, este, yo, eh, eh, eh, todo aquello que me ayudara eh, eh, eh, a escapar, ¿verdad? este eh, eh, eh, eh, de o sea, yo por ejemplo no fui un niño que, que yo no consumía mucha ciencia ficción, vamos, vamos, a, vamos a decir, a mí me gustaban más las películas domésticas, las películas pues, de unos espacios más, más eh, o sea, yo no vivía en una casa de la que yo quería escapar, yo tenía una infancia donde yo lo más que quería tener era una casa segura y por lo menos una casa de un techo seguro y todo eso, así que Todas esas toda esa eh, bueno, como yo, yo hablo mucho de Mujercita, yo adoraba Jane Austen, todo eso que ocurre en un entorno doméstico, pues a mí me da, me, me, esa era la aventura que yo quería, esa era hacia donde yo quería eh, eh, llegar. Eh, eh, entonces, pues, eh, en, en, en esa búsqueda descubro el eh, eh, eh, de San que eh, que eh, pues una una, una, una una película que yo cuando niño yo adoré yo adoraba esa casa yo quería ser parte de, de los contrap este eh, eh, eh, y eso pues eh, eh, eh, pues siempre me, me eh, el musical siempre estuvo no sé era era era parte de lo, de lo que de lo que de, de, del cine con, con el cual yo crecí Luego, obviamente, pues uno pues ¿sabe? después uno va a cinearte, y uno descubre otras cosas, y uno empieza a tener una mirada más crítica al escapismo del cine. Yo tuve, ya tuve unas épocas donde te prefería un cine eh, eh, más realista, ¿verdad? más severo, con menos, menos artificio, eh, eh, eh, eh, y todo eso. Eh, pero, pues, o sea, si me ponían The Sound of Music, si me ponían West historia que también pues lo, lo adoro mucho, o sea, adoro ese, ese, ese musical, yo sé que bla, y, bla, y tengo, tengo mis problemas como, como, como, como mucha gente, eh, pero, pero, y también a mí me gusta... Como creadora a mí me gusta expresarme eh, pues a través de, de, de estos géneros que son menos apreciados, pues por ejemplo la sátira, a mí me gusta la, lo cómico, eh, a mí me gusta el melodrama, eh, y ¿por qué no musical? Un día me encantaría hacer una telenovela también. Este, eh, eh, porque me gustan esos géneros así eh, populares, me gusta eh, eh, eh, eh, bueno, tener ambición, ¿verdad? uno tiene una ambición intelectual, ¿sabes? El, jardín tiene, ¿sabes? el jardín es simplemente pues, vamos a, a, a escuchar canciones y a pasar un buen rato, pero pues, yo tengo unas, unas intenciones ahí más políticas, yo quiero que la gente vea cosas específicas eh, eh, y, y pues, para eso fue el jardín que cuando estabas escribiendo, cuando estabas escribiendo Mundo Cruel, eh, el proyecto del musical todavía estaba ahí en, no. en, dando vueltas. No, no, no. Ese cuento, eh, el cuento fue una experiencia totalmente diferente y yo siempre lo digo. Yo, el, el, eh, eh, el jardín, eh, eh, eh, eh, para mi sorpresa, pues eh, eh, fue una, eh, escribirlo fue una experiencia eh, bien distinta porque eh, eh, eh, es otra, es otro, el espacio donde donde se daba. Quizás quizá el, quizá el, el cuento es un trabajo más solitario, entre comillas. Eh, cuando, cuando estás haciendo El Jardín, pues estás, estás pensándolo también y produciéndolo. Eh, y comentándolo con, con, en, el, en este caso particular, ¿verdad? Con Norge, Norge eh, Espinoza, eh, eh, poeta dramaturgo cubano, eh, estás pensando en luces, estás pensando en movimiento, eh, de momento aparecen las canciones, o sea, que es un trabajo colectivo. El, el trabajo de Mundo Cruel fue un trabajo mucho más solidario, ¿verdad? Un trabajo como, como más, no sé duro quizás en el, en, el, en el sentido creativo. No sé, estoy, estoy preguntando si, si tienes esa, esa visión de que el jardín fue una experiencia menos dura que escribir Mundo Cruel. Pues mira, eh, eh, son diferentes. Eh, mundo Cruel yo le escribí eh, eh, por ejemplo, cuando yo, El Jardín, cuando yo cuando yo me planteo ese ese, ese sentarme a escribir ese, ese cuento, eh, ese, ese, ese es el cuento más difícil. ¿sabes? Ese cuento a mí se me hizo bien difícil eh, escribirlo. Y difícil me refiero a que lo trabajé más que otros. Uh -huh. eh, eh, eh, eh, y eh, incluso ese cuento en, al principio ocurría en la calle del Parque, eh, eh, yo te, la, la primera idea que yo tenía del jardín es que iba a ocurrir en la calle del parque pero después lo sentí que estaba muy lejos de la universidad eh, eh, y yo quería pues eh, eh, aunque yo no estudié en la lluvia pues quería un poquito pues como que ¿sabes? hablar de ese de ese, de ese, de ese eh, el mundo criollo, intelectual eh, de, eh, eh, de, la que, de donde ha salido tantas cosas pues, que salen cosas también hermosas esa actitud eh, eh, eh, de adultos eh, eh, del país, eh, pero yo quería mirar eso, ¿verdad? Eh, eh, eh, eh, eh. Y al, al, al plantearme hacer la, la, la, la, la pieza, eh, eh, pues, pues me solté un montón y, y, y hay cosas ahí que uno ve en la pieza que no están en, en, en el cuento, eh, porque pues el, el, el cuento del jardín es nestido contando, contando algo, o sea, la historia a su forma. Eh, eh, en el jardín, eh, pues soy yo. Ya soy yo, pues, yo soy el que, yo diría, pues, el que estoy contando esta historia. Entonces, pues, tengo otra, otra, otra perspectiva. Eh, porque eh, el jardín es el, es el cuento número 8, ¿verdad? De Mundo Cruel. Sí. Sí, sí, que es un cuento que ocurre, para, no, para quienes no, no lo han leído, es un, es un cuento que comienza en 1987 eh, en Santa Rita, Río Piedra, y es la historia de este muchachito de Arroyo, eh, que tiene este crush con un profesor universitario. Se conocen, eh, al, fin, al fin hay un encuentro donde se conocen, eh, eh, y, ese, y ese mismo día el profesor eh, había recibido el resultado de que, de que era VIH positivo. Eh, entonces, pues ahí es que surge eh, esta historia que ocurre de nuevo en Santa Rita y es como, como pues, eh, un mundo de escape y, y de amor al cine y, y, y eso. Yo quisiera Mira. que pudiera transmitir lo, lo que siento, pero no, no se me hace tan, difícil, tan fácil, por eso es que uno escribe. Yo quisiera tomar un poquito de lo que, lo que planteabas ahorita en cuanto a eso de que sentías que estaba que lo habías ideado para la calle del parque, pero lo sentías lejos. ¿Cómo se hace ese proceso? ¿Cómo un autor, y aquí los dos pueden hablarme, cómo un autor eh, creativamente siente que un, que un cuento no está en el espacio preciso? ¿Cómo uno se da cuenta de eso? Digo, a nivel de, de creatividad, del ejercicio creativo. Pues para mí los espacios son, son, son bien importantes. Este eh, eh, incluso pues yo en, en, en, en lo poco que he publicado, eh, eh, pues hay unos espacios geográficos ahí que se repiten, Arroyo, Guayama, Santurce, Boston, eh, eh, eh, La Florida también, ¿verdad? Este eh, eh, ahora, ahora el próximo trabajo que voy a publicar hay una hay una mirada más, más, más menos, menos satírica de la de la Florida, ¿no? Este pues, eh, eh, eh, me interesa mirar esa experiencia puertorriqueña también en Orlando, aunque eh, eh, eh, es distinto, ¿no? Eh, eh, pero, pero, lo del espacio, yo creo que sí. A mí, o sea, a mí me gusta saber dónde, dónde, eh, dónde, dónde está la historia? ¿Dónde ubica mi historia? Eh, eh, eh, eh, eh, y pues. Eh, lo que te decía era eso, como que salía de allí, de, de, de, de estaba en, en la calle del parque, pero lo sentía muy lejos, como que no, no lo, eh, lo, lo que realmente era caprichoso era ubicarlo a él en, en la calle del parque, porque yo quería que fuera de Santurce, entonces pues eso no hacía mucho mucho sentido, sí me gustaba, o sea, sí la calle del parque es una calle que habita como familias criollas, así como vieza de gente que, eh, de que llevan en Santurce desde que Santurce pues tuvo su momento de más gloria y me gustaba esa idea de de, de, de, una, de, de una familia ya llega, sabe ya, ya terminando también esa estirpe. Eh, así que entonces por eso fue que decidí ubicarlos en Santa Rita, que poéticamente funcionó también porque uno de los nombres de las Trinitarias es Santa Rita, que, que, que la Trinitaria es, una, es algo importante también en la, en la, en la pieza. Mm. Este. <risa> Luis, cuando tú dices que, que tú quieres decir cosas en, en, en los textos, ¿a qué tú te refieres? <risa> te, lo pre, te lo pregunto, te lo pregunto, vamos a darle alguna basecita a lo que estoy diciendo, te lo pregunto porque sí, sí, sí. Nosotros, estamos en, nosotros estamos en claridad y, y, y, y alguna gente piensa que porque, porque estamos hablando desde de claridad, eh, todo... Todo tiene la función clara y evidentemente política, y que hay una ideología que uno presenta, etc. Pero cuando estamos hablando de literatura, esas cosas se dan de otra manera. Eh, pero, pero uno siempre quiere decir cosas. ¿Qué, qué cosas son sí. las que tú quieres decir? Yo quería hablar del lenguaje en el jardín, eh, eh, el jardín también. Eh, o sea, una de las cosas que Nestito descubre es la palabra. Y una de las cosas que él ama de Willy es como Willy habla con autoridad cómo Willy habla, cómo con, con, eh, eh, eh, se expresa. Hay una parte que él dice que él, él hablaba, estaba hablando de un director de cine y que él juraba que él conocía al director de cine, ¿sabes? Porque lo, era tan convincente. Eh, eh, eh, quería hablar eh, de la... de, de que, de que eh, inspirar también no, no, no, nos mueve, no, no nos no, no, no motiva, no no, no, eh, eh, no sé cómo explico esta parte, porque esta parte sí que es importante y no la quiero dañar. Eh... O, ahorita tú estabas diciendo exactamente decía Fassbinder okay, voy a hablar eh, de la cosa. Para, para llegar a eso tengo que hacer un cuento. Ahorita estábamos okay. hablando de Fassbinder. Eh, eh, sí. Una, una, de, la, una de, la, de las eh, eh, coincidencias más, más hermosas que tengo con Jorge eh, es es que es un amor a, a, a, a Fassbinder el, el director eh, eh, eh, alemán eh, eh, eh, que son muchísimas películas. Eh, eh, y Fassbinder dice, eh, o sea, Fassbinder empezó a hacer un cine bien radical, bien político, gracias al final de los 60, al, al, al comienzo de los 70, él tenía una rabia con, con esa idea de que Alemania había resuelto eh, eh, todo ese periodo, era del nazismo, y él se negaba, y él tenía, él quería demostrar la hipocresía de eso, pero, o sea, sus películas, pues, pues, él decía, pues, ya eran tan duras, pues, ¿sabe qué? Pues eso, eso es lo que eran duras y radicales. Y él eh, va a un, a un festival de cine, o, ¿no? creo que era como a la, cine, a la Cineteca de Berlín, eh, yo no sé si eso existe, pero eh, eh, allí, allí fue, y descubrió a, a Douglas Sirk que es un director alemán, eh, quien migró a, a, a Hollywood e hizo unos melodramas magníficos, magníficos, en la época del, de los 50, eh, y en Technicolor, yo los adoro, ¿no? esto, o sea, esto es este mundo así de... Todo, eh, eh, eh, eh, son de estas ciudades, de estos pueblitos que hacen completamente dentro de un, de un soundstage, o sea que todo es ese mundo bien bien bien acartonado eh, eh, eh, eh, eh, y él descubre el melodrama y él, y él, él dice que él eh, piensa que el cine el poder político del cine es inspirar sabe que tú inspiras, entonces pues él usa el melodrama para que para conmover a las personas, para, para, para. Porque conmover es político. O sea, si tú logras conmover a la gente, ¿sabes? yo, por ejemplo, la mayoría de las ideas que yo tengo en política, es por cómo yo me siento con, con, con esos temas, más que como los he pensado, tú sabes. Este, eh, eh, y. y y pues pensando en eso de, de, del melodrama, en, en la capacidad que tiene, en, la, en esa capacidad política que puede tener el, el, el, el melodrama, eh, eh, eh, eh, pues, pues se aprovecha en un proyecto como, como, como el jardín. Eh, también hay unas, unas maldades, por ejemplo, a mí me encantó la idea de que, de que Nestito y Willy lo primero que bailen es una danza, ¿no? Este, una danza así puertorriqueña, que es el, el, el baile de la nación. Yo también quería que esta pieza, ¿sabes? Esta pieza tenía, ¿sabes? La, la, la, la escenografía la hizo Checo Cueva. Yo quería que esto fuera teatro puertorriqueño. Y que, ¿sabes?, L lo, el acto mío político ahí era, pues que dentro de toda esa fantasía, dentro de, de todo esto que luce a nuestro teatro, a nuestra tra este, tradición de, de dramaturgia, estuviesen dos hombres amándose, de lo más normal, y yo creo verdad, que es, es eso, que tú entras y tú ves una, ahí no hay una, ¿sabes? La, historia ni, ni, ni, la, la historia no complica eh, el, el, el, el hecho de que ellos sean eh, eh, dos hombres, eh, eh, y eso fue para ver una historia de amor, eh, eh, eh, y yo sé que también es un tiempo duro, que fue el tiempo de la pandemia del SIDA, a mí me interesa mucho, eh, hablar de eso. Eh, también ese año, en 2016, se, se, se, se conmemoraban los 35 años de la aparición del SIDA. Eh, eh, eh, eh, yo no me canso de hablar del tema, incluso la novela que voy a sacar, se trata, eh, ocurre en los 80 también, y se trata también del SIDA y del cine. parece Como decía, uno siempre escribe el mismo libro, parece que yo estoy condenado a lo mismo. <risa> Pero yo lo sabía, eso es lo que yo quería saber, era como, como eh, que la bon esa bondad de Nestito esa insistencia de Nestito eh, eh, de verlo todo, de verlo todo eh, bonito, eh, eh, o de verlo bonito en, en, en, en las cosas, pues yo creo que, que, que, que es importante. Eh, y 2016, eh, aunque no lo recordemos, también fue un año duro. A ver, nosotros pensamos que después de María fue que todo endureció, pero el 2016 había sido un saltazo, el tuño, yo creo que era el último año. Estaban pasando muchas cosas. Eh, eh, eh, eh, y yo recuerdo también que yo pensaba que, que eh, eh, yo, yo quería que la gente tuviese un momento de felicidad y de hermosura, que fuera el teatro y viera Luces. Luce, y esa escenografía de Checo Cueva, y esa música hermosa que compuso Gil, y la dirección de Gil René, sabe que Gil René aquí también es un maestro eh, que me enseñó a mí muchísimo, muchísimo, eh, eh, eh, en este proceso. Eh, así que básicamente eso es lo que, lo que quería hacer. El reto de llevarlo al libro, porque eh, tú no dice, ¿para qué la, si la gente no, no lee libretos? Eh, eh, es bien difícil eh, eh, cuando... Cuando me planteé la idea de, de publicar el, el texto, pues lo que hice lo que fue, bueno, pues me puse a leer de nuevo a René Marqué, sabe que él es el rey de las acotaciones, y yo dije, pues yo voy a aprovechar esas acotaciones, y como yo soy un narrador, pues uno va, ¿verdad? Este, sin exagerar, pues aprovechar esas, esas acotaciones para que sea, narra, sea narrable. Eh, eh, y el, el libro es en sí una puesta en escena que hacemos Norge y yo de nuestro texto. Eh, eh, eh, con la esperanza, ¿verdad? De que se puede que se puede leer. Eh, eh, yo como leía mucho teatro también cuando cuando cuando pequeño. Yo adoraba René Marqué, yo adoraba a René Marqué. Todavía yo leo a René Marqué y a mí me encanta la ambición de, de, de René Marqué. O sea, a mí me encanta que San René Marqué exigía. ¿sabes? Él, él exigía grandeza y amplitud y, y madurez. Eh, eh, eh, eh, eh, en su teatro la, la precariedad no le pasaba a esta gente por la cabeza. ¿sabes? Eso era como... Eh, eh. Y pues me, me gusta el teatro también. Es que me, me, te lo tengo que decir, que me fascina. Oye, oye, En el mundo cruel también había una puesta en escena de, uno, de otro cuento, ¿no? Que creo que Gabriel Leiva trabajó eso una iba a en escena. Eso iba a preguntar sí. porque no me queda claro, cuando hablamos de las puestas en escena en escena de Mundo Cruel nos referimos solamente a las artistas porque ha, ha estado en distintas salas también en Puerto Rico e incluso en el Festival de Teatro de La Habana y estuvo en, en Teatro Pregones en Nueva York. Así que, Nueva York. ¿qué, ¿qué es lo Ven. que se ha puesto? ¿Qué es lo que se ha significado? Primero, primero la montó Jacqueline Dupey. Eh, en el teatro en el becker. En la, en la sala Beckett eh, eh, eh, estuvo allí y luego eh, y René hace la, la la otra puesta en escena que es, que es con, con Gabriel Leiva y él eh, eh, y esa es la pieza que, que viaja, esa, digo, esa pieza se estrena en, en el Victoria Espinoza le fue súper bien, tuvimos 12 funciones eh, eh, eh, eh, y, de, y después esa pieza viajó a, a La Habana, estuvo en el Festival de La Habana y después viajó a, a, a Nueva York. Eh, entonces, en el 2016 es que eh, decidimos hacer el, el, el jardín. Con Girrené también, que es el que compone la música, Girrené también es el que, la, el, que, el que la dirigió. Son 90 minutos que yo miraba aquello y decía, wow, este tipo es un maestro. De verdad que, que, que fue. fue eh, eh, y él. Eh, en todo momento entendía y respetó muchísimo mi, mi propuesta porque el jardín o sea, hay, hay muchas formas de hacer teatro, hay teatro ¿verdad? que hay una idea y los actores y todo el mundo va creando, pero el jardín es ese tipo de teatro que es parte de un texto y, y, y, y el equipo está lo que mira es ese texto y, y trata entonces de traducir ese texto, pero es es un, ¿sabes? es eh, eh, eh, eh, de ahí es que parte. Yo, o sea, yo, yo pues, eh, yo, y también como era productor creativo, pues el texto era importante. <ríe> Tenía que estar ahí. O sea, si eso estaba escrito, era, pues, pues ¿sabes? esa es la propuesta. Hay muchas muchas formas de hacer teatro, pero esta partía de un, de, de un texto. Eh, y que yo me atrevo a llamarle literatura. Eh, e incluso después de publicarlo, eh, eh, yo, pues, sabes eh, eh, eh, cuando lo lea, nadie habla así, nadie sabe, el, el, el, eh, la, la, yo, hay, hay una intención lírica también eh, hermosa eh, en el jardín. Yo me disfruté mucho el lenguaje, yo me disfruto, el teatro te da la oportunidad de decir cosas que tú no puedes decir en otro momento. Eh, eh, por ejemplo, en el jardín yo lo hago, eh, eh, que es cuando se, o sea, el personaje se sale y dice una frase que tú sabes que la está diciendo, ¿sabes? Por, eh, por ejemplo Willy en un momento que dice qué pulsión esta de vivir nadie habla así pero en el teatro eso se puede entonces yo no, yo, ¿sabe? Yo no, yo no escribo poesía pero yo quería esa, esa ¿sabes? porque en la narrativa pues casi siempre lo que tú escribes tiene que estar sujeto a, a, a la historia, que es la que haga sentido pero que tú tengas como escritor la oportunidad de hacer eso. Hay otro momento también en el texto donde Sharon eh, dice que hermosa está la tarde y, y el jardín está más bello que nunca. Y eso lo saco directamente de Shehoff, del jardín de los de lo, de eso que es otra pieza que tampoco. Otro, otro creador que también eh, eh, eh, adoro. Eh, también ahí. Eh, o sea, hay dos pequeños homenajes, hay, hay, a uno a Manuel Ramos Otero eh, eh, eh, y otro a Víctor Fragoso. Eh, Willy los conoce, el personaje, así que él, él, él, él los menciona. Mucha gente me ha preguntado si Willy está basado en Manuel Ramos Otero. Eh, eh, incluso cuando yo vi la pieza, eh, el José Eugenio Hernández fue el que hizo eh, de Willy, se me parecía incluso a él, a Manuel Ramos Botero. Eso, eso no fue no fue intencional, pero sí él tiene que ver. Y les cuento. Eh, el jardín comenzó porque un, un gran amigo, eh, eh, eh, eh, que enviudó su, su, su, su pareja, murió de sida y, y su pareja había sido profesor en la Universidad de Puerto Rico. Eh, y, él, y él me contó un momento de pasión entre ellos y a mí pues, me pareció hermoso de que, de que él no veía el deterioro de su pareja, de que él veía a su pareja como, pues, como siempre lo ve, igual ¿sabes? la persona que, que, él, que él conoció. Eh, eh, eso. Y la otra fue que un día estaba por Río Piedra y me encuentro con Camburi, la hermana de Manuel Ramos Otero. Eh, y, y pues, nos ponemos a conversar y ella me dice que ella tocaba el piano. Ella me dice, él no era el único con talento, yo tocaba el piano, pero si yo tocaba el piano cuando él estaba, él se molestaba y no me dejaba tocarlo, ella me dice, porque él es tremendo ahí donde no tú lo ves, me decía. Y eso fue, ahí fue que entonces pues, me salió Charo. Eh, ¿verdad? Que soy yo yo te digo que yo, soy, yo, yo me siento afortunado de yo haber creado un personaje eh, eh, como Sharon, porque yo adoro a Sharon, yo adoro a ese personaje. Así que eso fue un poquito, ¿verdad? De ahí es que sale eh, eh, El Jardín. Eh, eh, eh, y de nuevo, ¿sabes? yo escribí el cuento, pues, eh, incluso yo, me, yo recuerdo que Carmen Dolores Hernández, cuando reseñó un Mundo Cruel, que le gustó, no le gustó El Jardín. Y le, y le hizo una, una eh, eh, sí, no, pero fue interesante porque ella dijo eso no es un cuento, eso es una novela. Ella dijo, ¿sabes qué, que, que, que como ¿verdad? Eh, eh, eso? Eh. Y pues ahí está, y, y, y publiqué este texto con, con mucha eh, eh, con mucha con mucha ilusión. Yo sé que la gente pues, no esperaba eso, yo pues, pues, mucha gente cuando yo le digo que es teatro, me dicen, ah, qué chévere. Y, pues, como que no se, lo quieren, no se lo quieren leer pero ahí está este, eh, eh, y yo pues eh, eh, no he tenido cuando lo fui a publicar eso fue una idea de, pues, porque estaba buscando fondos para la esquina y dije pues voy a sacarlo y pues con ese dinero pues empato la pelea pero después dije bueno, cómo yo voy a sacar un libro que pues, yo no me siento capaz de defender eh, y, y que me, yo me sienta eh, eh, orgulloso así que pues miré de nuevo el texto y lo miré y me, y me emocioné y me conmoví y yo te digo que revisar que el tiempo que estuve revisando ese texto ha sido de los de, de yo me sentí de nuevo ¿sabes? como si lo estuviese escribiendo desde cero eh, eh, eh, así que eh, sí, sí. Mencionaste ahora La Esquina y, y no, no quería dejar pasar la oportunidad para, para decir también que Luis es eh, librero. Es un, es un erudito en ese, en ese trabajo desde Boston, me parece, ¿verdad? Que estás trabajando en, en diferentes librerías. Eh, la Mágica, eh, eh, ¿cuál era la otra? Ah, en AC, obviamente. Y ahora en La, en la Esquinita en Santurce y ahora La Esquina que va, va creciendo. Está en el taller de, de comunitario de la de la, Goico, la, la escuela Goico en la calle Loíza eh, y es de esas librerías que, que sirven casi como un centro de irradiación de, de no solamente gente que le gusta leer gente de teatro, poetas este, novelistas, y es un lugar, un lugar de encuentro eh, en la esquina, en la escuela en la antigua escuela de Huayco, que era un taller comunitario que tiene varias, hay un museo de la plena, eh, pero ahí allí sí. está la esquina, ¿no? En la esquina, justamente, usted entra a la escuela y al lado izquierdo, no faltaba más, allí está la esquina. Perdona, Gabriela, ido, que tengo, te interrumpí. Tengo que ir a visitar, yo fui a la esquinita cuando era chiquita todavía, <risa> <risa> pero tengo que pasar Esperamos. por la Huayco. Antes de, de, que sé que le vas a preguntar algo sobre la esquina, Rafa, pero antes hago una intervención para decirte, Luis, que están saludándote y entre los saludos está Checo Cuevas, te envía saludos de... Ah, el de, maestro, la, sí. Nos está déjame, hacer un cuento, déjame hacer un cuento de eso. <risa> Cuando, saludo maestro. Cuando eh, estábamos hablando en la introducción ¿verdad? De, quién, de quién queríamos para, para, para, para los diferentes departamentos, eh, eh, pues eh, eh, Gil y yo pues, queríamos a, a, a, a Checo Cuevas eh, eh, y producción lo, lo, lo, lo aceptó, le negociamos obviamente, le pedimos una rebaja, claro, claro está, y el maestro con todo el respeto pues, pues la, la, la, la, la consideró eh, y el trabajo con un presupuesto eh, eh, limitado, ¿verdad? Y con un, con, un, con un escritor como yo que tenía una ambición grande verdad de cómo, de como quería quería quería verse eso eh, pero el cuento no en es ese. el cuento es que yo eh, pues ya era pues una semana para el estreno eh, eh, y ahí a mí, a mí me entró como que, el, como que el pánico cuando yo entro eso fue un martes eh, estaban ya montando la escenografía no el miércoles y que yo veo yo veo en la, la trinitarias que hermosa, grande, que habían puesto tanto trabajo. Yo veo al Chico Cueva ahí trabajando y me ha entrado un susto. Yo diciendo, ¿qué yo estoy haciendo? Yo estoy escogiendo de huevo oh, a toda esta gente. Esta pieza no va a funcionar. Aquí, yo, esto aquí. Son gente seria. Ellos vienen a decir, no ponga más nada, déjalo así. Estaban totalmente asustados. Dicen, no ponga más nada, no ponga más nada, déjalo así. Eh, pero nada, al contrario. Eh, eso fue, claro, eh, eh, porque una de las cosas que queríamos era traer un poquito de esa magia, de la truculencia, que puede tener un espectáculo teatral. Eh, eh, ojalá que se monte de nuevo algún día. Mira, pues entonces vamos a hablar de ese paso de la esquinita a la esquina, como sé que se, se pasa por, a raíz de la pandemia, ¿no? Llegas a Lago y entonces, si nos puedes hablar cómo te ha ido, ¿desde cuándo estás? Creo que no llevas tanto, algunos meses con la apertura, ¿no? Mira, yo eh, estuvimos allí en, en la en Santurce Pop, que, que eso es como, como, realmente es como un incubadora ahí, que tú estás ahí intentando el, levantar un, un, un negocio, eh, luego cuando, cuando sale la, la, bueno, cuando, cuando lo de la pandemia, pues que cierra. Eh, y realmente ya, a mí no me iba muy bien ya porque yo no soy muy bueno administrando yo no soy una persona de negocio yo quería vender libros y nadie me daba trabajo ¿Sabe? yo me había quedado sin trabajo, yo soy librero yo había pensado. O sea, yo siempre ve, ve, veía a los, a los cajeras en el supermercado y eso y a los cajeros y a mí como que yo sentía que yo quería hacer ese trabajo y como mi fantasía era hacer guardia seguridad y ah, de que de momento yo estoy esperando, esperando, y yo iba a las librerías, yo sé, ¿sabes? Que, ¿sabes? Yo, yo entiendo que no me van a dar trabajo porque las librerías tienen sus libreros, los libreros y, su, ¿sabes? Somos, somos gente territorial y, y, y eso es importante para, para nuestro proyecto. Así que pues inventé, eso fue gracias a Yari Cruz eh, que estaba en Santos y Chapó eh, y ella me dijo, mira que si quieres poner unas mesitas aquí para vender libros, y yo estaba bien pelado antes de Navidad. Y me fue muy bien, y yo juraba que ya que eso, el negocio se corría solo, así, tú sabes, imagínate, escribo música, <risa> eso se lo digo todo. <risa> y, y, y, mira, yo te digo la verdad, a mí ser librero me sale caro. A mí ser yo creo que a mí me iría, si yo me dedicara nada más a escribir, a lo mejor me iría mejor, este, porque a mí ser librero, eso me complica mucho la vida, y o sea, eso no, no, pero yo no lo puedo pagar de hacer, por las razones que acabo de hablar Rafa, sabe por ejemplo, ayer había unos muchachos allí, eh, en la librería eh, y de momento entra eh, eh, eh, eh, Mayra Santos y después está eh, Francisco Félix y tú ves que ellos se emocionan y piden que, le, que, le, que les firmen el libro. Eh, y yo sé, ¿sabes? Yo les puedo decir, nuestro ¿sabes? Nuestro país lee, nuestro país quiere aprender, ¿sabes? Nuestro país no es apático, nuestro país no es un país de animales, de gente... Eh, eh, eh, la mayoría de la gente sabe que eh, eh, lee, sabe Quiere aprender. No sé, yo, yo tengo una librería y el perfil de los clientes es bien amplio. La gente piensa que hay un solo tipo de persona que le da y dos espejuelitos así, serio y eso. No, ¿sabe? yo quisiera que ustedes vieran la cantidad de gente que. que, que, que, que diferente, ¿verdad? Que, que lee. Entonces, pues yo siempre soñaba con tener una, una librería donde el showcase fuera pues la literatura puertorriqueña. Me encanta que tú vas allí a esas mesas de la librería y ves un libro de la generación del 50 y ves un libro de la generación del 60. Entonces, los muchachos, por ejemplo, estoy vendiendo muchos cuentos para fomentar el turismo. Y estoy vendiendo un montón, Pasión de Historia y vírgenes y Mártires, pero un montón. Porque esos libros... Este, eh, eh, como los ponemos allí, pues, pues, pues son novedad. no sé. Te contesto, sí, y, yo no... y en el caso en el caso tuyo, Luis, desde de, de, de la esquinita y ahora y ahora en la esquina, es un proyecto, ahorita hablábamos de, de qué cosas uno quiere decir y de los proyectos políticos, que los, los proyectos políticos no necesariamente son eh, panfletarios ni nada por el estilo, pero uh -huh. a tener un espacio de literatura puertorriqueña un proyecto político, o sea, una sí, política no, amplia, sí, obviamente. Sí. Y en el caso de la esquinita y la esquina, allí se dan encuentros y de esos encuentros salen otros proyectos editoriales y de publicación, o proyectos creativos, porque uno llega allí, sale de allí con ganas de escribir, o sea, por precisamente... Mandando, yo le doy recetas, <risa> dando receta, ideas de libro porque y más como es, como es literatura puertorriqueña pero pues tengo que mantener la máquina de producción para tener novedades es un, un interés capitalista nada más. sí, sí, sí pero ahí, ahí uno llega mira, allí, allí la última vez que yo fui la semana pasada eh, el poeta Raquel Sala voy saliendo y estaba Eugenio Balú eh, y, y, y después llego a Mayra Santos y, y así, entonces sí. uno se va encontrando con la gente, ahora que estamos en, en la pandemia y que estamos más o menos tratando de regresar y esos encuentros y esos diálogos son bien importantes, eh, políticamente hablando, ¿verdad? Para decirlo de una manera muy amplia, esos proyectos son bien importantes, eh, sobre todo en pues, este mira. momento en el que estamos perdiéndolo todo, ¿verdad? Yo me voy a atrever a hacer algo. Dígalo ahí. Yo, yo publiqué el Jardín y Mundo Cruel, las <risa> ediciones que dice en la esquina. Ah, eso es. En, el... public... sí, a <risa> están, están en blanco y negro, pero son en colores. Sí, perdón, <risa> muestra la altura para que se vea más lindo. Eh, Mira, pero yo, yo quería el, preguntarte eso, muros. Luis, porque ese sello atrás de la esquina, ¿eso es, es, nue es nuevo, ese proyecto editorial, ¿no? también a raíz de no, la No, no, no, yo no voy a hacer ningún editorial, no, no, no, no es eso. No, muchacha, no, yo, yo, yo al contrario, ¿sabes? Las editoriales aquí hay suficiente y suplen y hacen un trabajo maravilloso, lo que pasa es que esto va profundo de la esquina. Ah, vale, ¿sabes? vale, 100, vale. De los que se compren en la librería, pues 100% va para pagar la, la, la deuda que, que, que tengo, eh, porque pues, sí, sabe, al, estar, al estar cerrado y pues... Uh -huh. o sea, lo, la buena noticia es que yo no administro a la quina, ¿sabes? Yo nada, yo no tengo, yo no sé, yo no, ni sé drenar bien todavía con la máquina, yo voy allí a hacer lo que yo sé hacer, que es decir, hablarle a la gente de nuestra literatura y hablarle eh, eh, eh, y tratar a la gente con respeto, no importa quién tú seas, ¿sabe? en mi librería eh, eh, tú eres pobre, tú, tú, no te, tú si tú sabes hablar bien, si tú no sabes hablar bien, si, si a mí no me importa, porque ahí, ahí nadie va ¿sabe? a impresionar a nadie, y yo sí quería que el lugar fuera bonito, lindo, porque estoy cansado de esa idea de, de, la, de que tenemos que conformarnos siempre con la, con la precariedad, Puerto Rico es un país eh, de, eh, de, sabe, de gente adulta eh, eh, eh, eh, también. No, no, yo no quiero estar mendigando ni nada. Sabe, tenía que ser bonita, tenía que tener, que estar bien surtida y pues a eso vamos. Y si quieren cooperar, pues <coughs> digo, escriben a la página de la esquina eh, en Facebook eh, y eh, ahí pues, escriben. Yo no sé, escriben me interesa y pues nosotros ya buscaremos la forma de hacérselo llegar. O oh, bueno, pasan por allí, mm. se dan el tour también. también. Que, yo creo que eso es eh, aportando esa idea de la confluencia de tipos de personas. Yo creo que el hecho de que hayan estado en Santurce o que, es que los proyectos hayan navegado por Santurce permite precisamente esa, esa interacción de, de distintas tipos de personas. Y la hueco está bien chévere, lo que mencionaba eh, Rafa, en la casa de la plena está allí. Yo fui, yo me visité. Yo no sabía que estaba allí, porque yo sé que yo soy bien despistado. Yo vine a verla cuando ya estaba terminada. Eso lo construyeron yo estando allí. Eh, pero, y tuve tanto proyecto, tanta gente eh, con ganas de aportar, de aportar al país, ¿sabes? Eh, eh, yo, ahí ha ido gente para decirme que me trabaja gratis. Me dicen, mira, yo. Eh, te ayudo a acomodar los libros. Eh, eh, eh, yo, ¿sabes? Esa librería está allí gracias al amor de mucha gente, incluyendo a Rafa, ¿sabes? Gente que, que, que, que aman este proyecto. Eh, eh, yo, yo a veces estoy allí y yo, y yo miro así y yo dije, yo no puedo creer que yo estoy aquí, Con todo el revólucro. Porque si hubiese sido más sabio, pues, pues no sé, pues no, como decía, no me metía más en eso. Eh, pero me encanta, mi, yo, creo, yo creo en el proyecto de literatura puertorriqueña, yo eh, eh, eh, creo que nuestros libros eh, nuestro libro merecen buena exposición y pues, eso, eso estoy. Mira, y además los diseños de los libros, este, Están bien, ¿no? Ay, sí. bien brutales. Eh, el, sí. el diseño de Adariz de Adari García, que es la mejor diseñadora de libros que hay en Puerto Rico, es con respeto de sí. todo, ¿verdad? Pero... Yo pero está, Adari siempre está. hace libros bonitos ¿Ah? yo, yo soñaba con tener, con tener libros diseñados por Adari eh, eh, y otra cosa también, tiene un prólogo de Melanie Pérez que me encantó de verdad que Melanie eh, eh, eh, y yo pues también pues, adoro eh, eh, a Melanie y la contraportada está escrita por mi papá eh, Armindo Núñez que es un poeta y también es mi mentor eh, eh, ah y esa, esa es de Rafael Sánchez sí. ese mundo cruel el eh, jardín está lindo, pero en la camarita no se ve muy bien, pero sean es lindo Oye, y también hay que, hay que destacar que la Goico fue una de las escuelas que cerraron, ¿verdad? Que eh, sí. el gobierno cerró y es, es importante como ver cómo de algo que está cerrado florece en un proyecto y, y continúa viva, no sé, es como una manera de... de, de Permitir que la escuela siga en su funcionamiento. No, y, y por eso que cada oportunidad, cada oportunidad que la gente tenga, yo sé que ya estoy pidiendo que colaboren mucho, pues claridad, con claridad a la esquina y ahora la voy pero... <risa> la gente va a salir de, de aquí. Dividan como puedan, pero también en la, Goico, en la página de ellos pueden aportar, porque créanme que ese dinero se usa bien el, mira, nada más que tú yo el otro día, ayer mismo estaba mi, mi nieta allí y estuvo todo el día, Cami, eh, ¿sabes?, jugando en un espacio eh, seguro, tranquilo, los pasillos son hermosos, eh, allí eh, eh, pronto va a haber un, un café, hay un Yolanda Vaz que tiene su, su taller, eh, eh, eh, eh, eh, hay una señora que da masajes de Reiki. Eh, eh, mucha, hay, hay de todo, ¿sabes? Mucha gente con ganas con ganas de, de hacer. Eh, Yo creo que los eh, domingos hay música, allí a las 6 de la tarde. Eh, hay, hay, una vez al mes está la noche de jazz, eh, también hay una noche de cine, que dan, dan películas ahí, tú te llevas tu sillita. Eh, eh, eh, mira, ¿sabes? Estás rodeado de gente linda eh, eh, y, y, y, y es importante. Eh, porque eh, saber eh, y, y vernos, no estar ahí rodeado el fin de semana pasada hicieron la fiesta de de grupo uh -huh. y eso fue hermoso yo estaba allí y decía wow yo no yo no jamás y no nunca me imaginaba que iba a ser así tenían un montón de instrumentos cantaron hermoso bueno yo estaba hasta haciendo así todo yo estaba viendo <risa> <risa> me metí en personaje, me terminé de... Bola. Mira, Luis, a mí me gustaría, yo, yo estuve leyendo por ahí una entrevista que te hicieron en Costa Rica hace unos años a raíz de Mundo Cruel. Y ahí voy a citar unas palabras porque me, me gustaría hablar un poco, antes de irnos del tema de la marginalidad, porque tú dices ahí que, eh, que lo que te gusta retratar en Mundo Cruel es el mundo de los marginados que son marginados por los mismos marginados. Entonces, a, a mí quizás me gustaría que ampliaras un poco con, siendo de Santurce, teniendo tu trabajo, o sea, viviendo, habiendo vivido en Santurce, eh, laborado en Santurce, basado tu libro en Santurce, de qué manera la marginalidad está presente en el mundo cruel. Yo no me acuerdo haber dicho eso, pero sí lo dije. De seguro se está ahí, lo, lo, lo, lo, lo dije, y se me hace difícil reflexionar ¿verdad? De, de por qué lo dije. A lo, mejor A lo mejor te tomaste una cerveza y no te acuerdas. Eso. Sí, yo estoy seguro que fue, fue, porque marginalidad no es una palabra que yo uso mucho. Eh, y alcohol, yo, pero, pero sí te, podré, te puedo hablar con, de, de, de, de Mundo Cruel. Eh, eh, eh, nuestra existencia ha estado, me refiero a las personas LGBTQ y especialmente el mundo cruel, que vamos, vamos a ser sinceros, mundo cruel es un libro que más se centra en, en, en hombres homosexuales. ¿verdad? El mundo cruel es un libro que, que más retrata la, la, la experiencia homosexual de, de hombres. No este, no pretende y nunca ha pretendido ser un retrato amplio de, de, de, de, de toda la... la, la las diferentes, o sea, las diferentes eh, expresiones de sexualidad o de género. Uh -huh. eh, eh, y yo quería un poquito hablar, ¿verdad? De esa, de, de, de, de, o sea, yo, yo quería reflejar que o sea, no hay nada que a mí me haga... O sea, yo nunca, el ser gay a mí me ha hecho sentir bien, bien vivo. A ver, yo yo no, no sé cómo explicar esto. Es como... Eh, quería sabes demostrar que a pesar de que somos unos eh, eh, seres que han sido marginados o controlados por el por el gobierno todavía sabes están aquí se hacen vista todavía para, para controlar este cuerpo no este, y las vemos y, y las discutimos todavía hoy en, en el siglo en el siglo en el siglo eh, eh, eh, y, tal, y también sabes tal vez yo quería pues hablar ahí de de esas otras formas de, de las formas que se dan de la sexualidad aún eh, estando siendo oprimida o algo así ay no me acuerdo la verdad que no no, no es, que, es que es difícil es difícil hablar así de de, de, de de un libro y ya pues está el mundo pero él también yo lo escribí ya hace 11 años eh, sí. eh, eh, y yo pues eh, eh, yo leo las entrevistas que yo he dado y yo digo, bien, yo, no, yo todo, todo, siempre digo una cosa diferente. Así que no, eh, pero sí, sabe Hay, es, es un libro para mirar otra, eh, eh, ¿sabe? también es un libro que habla de la pobreza también, ¿sabe? Uh -huh. de, de clase, social, ¿sabe? Uh -huh. que es un tema que a mí me interesa, a mí, me, a mí una cosa que a mí me gusta mucho observar es cómo nos comportamos según nuestra clase social, eso es algo que a mí me interesa eh, comentar. ¿verdad? Este, eh, y, y es un libro pues, que es sobre las manifestaciones más populares o, o de, la, de la homosexualidad. Y, ahí, y, y a mí, la, bueno, yo tengo el privilegio de que yo leí este, los originales de Mundo Cruel hace. Y lo publicaste la primera vez. Por eso, hace 11 años. Y, y lo, que, lo que más me, me atrajo de este libro fue que. Que, que tú trabajas en los textos eh, una visión desde de la pobreza, eh, uh -huh. pero que a la misma vez hay cierta alegría, como cierta, cierta uh -huh. ganas de vivir y de disfrutar la vida este, sin, sin dejar de tener la conciencia de que se hace desde la pobreza. ¿verdad? Eh, digo, el, el libro es mucho más complejo que eso, ¿no? Pero... Uh -huh. pero cuando ahorita Gabriel Habría hablaba de la marginalidad, que, que es tan difícil de hablar de eso porque uno no usa la palabra usualmente, ¿verdad? Hablando, claro. tomando un café, eh, y, y no solamente la marginalidad de la comunidad LGBT, eh, es, es la marginalidad de la pobreza, eh, uh -huh. que, que estamos viendo esa comunidad desde la pobreza también, eh, pero con, con un discurso tan, tan, tan rico. Cuando digo rico, no, no necesariamente complejo. Riqueza precisamente de, la, de lo popular, ¿verdad? Del, del discurso, los personajes, que son gente que uno conoce, que son gente que uno ha visto. Eh, y es un, es un libro que, que tiene bien ganado su mérito, ¿verdad? Yo, yo decía al principio de, de la, del live que, que, sin duda, es el libro que más escrito ha tenido en literatura puertorriqueña en la última década. Este Luis, Luis, como es una persona humilde, pero pues no, no va a decir. Este libro mío es del pero es uno de los libros más exitosos, si no el más exitoso, porque desde el 2010 para acá ha tenido ediciones cubanas, creo que en Costa Rica, la edición obviamente puertorriqueña, este, ha, ha ganado premios importantísimos como el, el Lambda, que fue en el 2011, 2012. 2013. Y se ha traducido 2013? también, ha estado traducido al inglés y a otro idioma, creo, ¿verdad? Al esloveno. Si ah, es lo bueno eso de ver. de <risa> Melania me lo puede ver. <risa> <risa> <risa> Qué barbaridad. Mira, y el Colón Archilla también en la nota que está en el enrojo esta semana, dice que Ay, se mira. ha permanecido en el primer lugar de los libros de temática gay en Amazon eh, que han recibido la mayor cantidad de críticas positivas desde que comenzó a vender. O sea, que eso, eso es otro logro sí. que, que lleva el libro. No, el libro se. Tengo que decir que el libro se, se, se vende bien. Eh, incluso ahora que saqué esta nueva edición, hay gente que ya lo tiene, pero me dice, ya, yo me lo voy a llevar otra vez porque la gente le tiene cariño a, a, a, a Mundo Cruel. Eh, eh, ahora mismo acabo de firmar otro contrato para otra otra traducción que viene. Eh, eh, eh, siempre hay gente acercándose para hacerlo de la película, eh, bueno, pero veremos a ver. Eh, eh, eso en su momento también llegará eh, y sí, es un libro que me da, que me da mucha, mucha, mucha satisfacción yo digo que por eso es que yo celebro la literatura de, de otro, porque como yo tengo el ego yo tengo que decir que yo tengo mi ego satisfecho porque a mí no me ha ido mal y yo, yo, y yo soy bien humilde con eso porque por eso es que yo mi meta y donde quiera que yo voy es para hablar también, no solamente de mi obra no solamente de mis intereses sino también de de, de la literatura puertorriqueña. Eh, eh, eh, y siempre buscando que, que, que nos sigan leyendo porque porque pues, de, eh, nuestros libros tienen que salir. Luis, los libros están, obviamente están disponibles en la esquina. Eh, sí. y, y hay una página de, de la librería, ¿no? Sí, hay una página, librería la esquina. También está en, estamos en Instagram. Nos pueden mandar un mensajito ahí. Diciendo, pues, por el momento, yo no sé, yo, yo pondría, hola, me interesa tal libro, yo, pues, le, ya mañana le contestaremos, le tomamos la dirección, se lo cobramos y se lo enviamos. Hoy no, porque estamos ya, yo hemos a acostar, yo no voy a contestar a la tele. Eh, pero... no, el horario de la esquina es de 10 a 5, ¿no? Sí. De lunes a el, sábado. De, lunes a sábado, de 10 a 5, y de, y de nuevo, quería decir, estamos allí, Gracias, ¿sabe? lo de la Goico también es bien importante porque ellos jamás y nunca podríamos pagar una renta. Eh, eh, eh, esta gente ha, han sido tan generosos que no tan solo me han dado, eh, o, eh, eh, no, nos han dado una, una rebaja sustancial a lo que un espacio así podría pagar, pese a que ellos tienen la presión ¿verdad? De, de tener un de mantener una escuela eh, eh, eh, como eso, sino también que me dieron eh, eh, la mejor esquina, yo diría, eh, de, de, del, del espacio eh, y, y todo el cariño y el amor, ¿verdad? Eh, eh, y yo espero que mi, mi compromiso con ellos y con la comunidad de La Loíza y con, con Santurce y con todo es darle el, el, la mejor librería eh, eh, ¿verdad? que podamos no de Puerto Rico, no estoy diciendo eso, de poder. <risa> que no se me pone Javier ni nadie más, ni, ni, ni Tabana. Ni eso. Este, Tamara Llantín en Ponce, tranquila, estamos uh, estamos, bien, estamos bien. El libro lo consigues en Ponce, de allá lo tiene Tamara, lo tiene Javier en el Laberinto, lo tiene Norberto en sus dos librerías, lo tiene ah, La pues. Mágica. Ah, pues ya sí. mismo tiene que estar en, en la claritienda también para venderlo sí, allí en sí, Claridad. Sí, tengo que enviarlo. Mañana mismo voy a asegurarme de que estén por allí. Eh, Norberto González mencioné, la librería mágica, libro 787. Este, pero me lo compran a mí, por lo menos mañana. Para, para <risa> <a su chacoa. risa> mira, y entonces, Luis, el trámite con Claridad lo tendrás que hacer el lunes porque Claridad mañana está cerrado, así que... No, pues, no, pues el lunes el lunes, el lunes, el lunes voy, voy a, allí a, a, la, a la esquina y hablamos un ratito. Pues dale. Libro. Bueno, pues... pues de entonces... verdad que esto fue, esto fue más chévere de lo que yo me imaginaba. Sí, estaba, la, la, yo estaba nervioso, pobre, desde las 10 de la mañana. Ay, que a mí no me gusta hablar así, en, sabes, me gusta hablar en la librería, ahí no me callo, pero así cuando hay una cámara y eso, no. no. Bueno, pues pero entonces... Pero gracias, de verdad, y, y pues... Eh, nos vemos en la esquina, pasen por allí, que tengo muchos, muchos libros para recomendarles. Bueno, entonces yo voy a decir por última vez eh, lo que dije al principio, la exhortación a que la gente vaya eh, el jueves que viene, o sea, váyanos, eh, bueno, si vaya frente a su computadora, <risa> el jueves que viene al conversatorio de Claridad, la pandemia y el modelo de salud cubano, eh, estará a cargo, o estarán participando los doctores Luis Herrera, que es el director general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba. No. Y el doctor Eduardo Martínez Díaz, presidente del grupo de las industrias biotecnología y farmacéutica BioCuba Pharma. Eh, no. También estará el doctor Abel Baerga, catedrático de recinto de ciencias médicas y la epidemióloga doctora Cruz María Nazari. Así que ese conversatorio promete no está bueno. es el jueves que viene, 27 de mayo a las 6 de la tarde. Eh, es a través Se compra el pase o el donativo, porque realmente es un donativo a través de PR Ticket, de hace el donativo y se le envía el, el enlace a través de correo electrónico para que nos ahí. Así que este fin de semana, esta semana se quedan pelados pelado entre Mundo Cruel, eh, <risa> el conversatorio y, y donale a la Goico. <risa> lo que te queda de los 1.400 de, lo, de los incentivos. Mira, sí, gracias sí. Luis. Eh, que, sí, gracias qué, a ustedes, qué de qué verdad. verdad. Gracias. La verdad hasta la sí. próxima. Sí, nos quedamos. vemos ya mismo. Igual, de verdad, nos vemos ya mismo. Gracias. Nos vemos. Qué bueno que estamos en este país. abrazo. Abrazo.